Ayer visteis, chat, el partido del Madrid-Valencia Por cierto, lo visteis Fue una aliada, tío Lucas Vázquez lesionado full Lucas Vázquez lesionado full, gente O sea, se partió Está lesionado a, a tope, tú Y luego militado también O sea, me parece una locura, macho Me parece una locura O sea, no tiene sentido, no tiene sentido O sea, Lucas, Lucas Vázquez se partió la pierna, bro, literalmente O sea, su, su pierna fue esta, pap A ver si lo puedo ver a ver si lo podemos ver aquí Podemos pinchar por aquí el, Lo que viene a ser el vídeo Lucas Vázquez Lesión por Aquí está Por A ver si lo podemos pinchar por aquí Aquí lo tenemos A ver si es Ojo Mirad la pierna Buah, se parte, ¿eh, gente <coughs> Se parte a full se parte a full, gente Y ya cuando, cuando eh, se dio contra el suelo Levantó la mano ya en plan Bro, partidísima O sea, mira, pop No creo que sea muy grave, gente No creo que sea muy grave Pero ahí está, ¿no? Ahí está el problemita, ¿no? Y la verdad es que Lucas Vázquez se le infravalora bastante Y está de puta madre, o sea, a mí Lucas Vázquez me encanta Lucas Vázquez me encanta O sea, soy el único que le, al que le encanta O sea, me parece un jugador que siempre ha estado ahí, tío es fiel, podría irse a cualquier otro equipo si le apetece, tiene nivel para jugar en casi todos los equipos del mundo eh, pero tío no sé, es muy fiel tío Lucas Paz que a mí me encanta, me parece la polla Lucas Paz que cojones <risa>